Por estar enamorada Como está te aguantara Todas tus patanerías ¿Y tú qué esperabas? Que mis años me gastara siendo usada y humillada Porque no lo merecía Se te acabó tu juguetito y La que llora y se lamenta Voy arreglando tu maleta Que ya no te quiero ver Si sí, como dices sin ti no podré vivir Primero morirte antes que volver junto a ti No me verás en tus zapatos Recibiendo malos tratos Si me toca los madrazos Voy a responder por mí por aquí, ¡que aparezca! Anda. Son bien malos en la cama y hasta nos tienen envidia. Esto que canto, no creas que lo inventé, es lo que eres y por amor lo callé. Pero conmigo la regaste y si no me valoraste, vete a chillar a otra parte que ya tengo otro. Bachista sé que pensando estarás, que con el tiempo yo te voy a perdonar Ni que hombres más no hubieran y yo fuera la más fea, aunque eso sucediera contigo no volveré